Ha, <laughs> ha,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 Soy, pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso Cargar yo como Junker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 ahí el pequeño